Estás en la tarde de la radio, estás en Radio Mix, y nos vamos desde Pinamar, como decimos, de Pinamar para el mundo, hoy estamos con el norte de nuestro querido país. Y nos vamos, a, vamos al encuentro en Entre Ríos con el coach Jorge Bournea, a quien le damos la bienvenida en su espacio de educación financiera. Hola Jorge, ¿cómo estás? Hola Cari, buenas tardes, buenas tardes también a toda la audiencia, un placer estar nuevamente acá compartiendo con todos ustedes. El placer es mío que escucharte es un, un... Digo que sos una caja de Pandora vos, porque siempre tenés algo bueno para brindarnos, y nos sorprende. Sí, la caja de Pandora, bueno, ¿eh? porque sale cualquier cosa, de ahí hay que ver. ¡Oh! <risa> ver, ¿sale? ¡Eso ¿Sale? es un juicio! <risa> ¡Eso es un juicio, Jorge! No, es que la caja de Pandora es justamente eso, cuando se abre puede salir, este pero bueno. Esperemos que, que no. Siempre tratamos de, de traer algo positivo, siempre hacia adelante, siempre tratando de ver el vaso medio lleno, ¿no? Tal cual. Pero bueno, que... eso depende de quién tenga la caja de Pandora. Sigo hablando porque me saltaste con este juicio. <risa> <risa> Como oh, te respondo de, de, de profesional a profesional. Pero esto sí, es, depende de claro. quién tenga esa caja de Pandora, ¿no? Sí, un poquito a lo mejor desde mi, desde, desde uno de los paradigmas que yo tengo, que, que vienen del control, ¿no es cierto? Eso de querer tener todo controlado, saber qué es lo que hay adentro, no abrir nada si no sabemos. Bueno, esas son parte de las creencias que uno tiene, ¿no? ¿Eso tiene que ver con una generación, según vos? No sé, no sé. El paradigma del control es una ansiedad que que, que muchos tenemos, ¿no es cierto? Queremos tener todo bajo control, saber que qué va a pasar y, y bueno, muchas veces eso también nos, nos, nos saca del día a día, estamos viviendo siempre en el futuro queriendo saber qué, qué está pasando y no nos ocupamos del presente, así que yo tengo que luchar permanentemente por eso porque quiero eh, siempre ir sobre paso firme, asegurándome de que todo esté bajo control. Y muchas veces, más en estos tiempos, eso es bastante difícil. Eh, tal cual. Bueno, Jorge, yo tengo que saludarte porque ayer fue el Día del Coach, el Día del Coach Internacional. Eh, así que, bueno, feliz día, eh, compañero. Me, Muchísimas me gracias, Cari También para vos, te puedo decir gracias igualmente. La verdad que compartimos esta hermosa profesión, ser coach ontológico, coach del ser entrenador del SER, que creo que es una profesión maravillosa y sé que es una de las profesiones del futuro. Estamos acompañando a muchísimas personas a lograr su, su mejor versión, ir hacia esas cosas que, que tienen, como dice la propaganda, muy saben la, la dirección pero no saben cómo ir. Así que bueno, nos vamos ayudando a encontrar ese camino. Tal cual, y sin darse cuenta nos van llevando ellos solos a esa dirección, ¿no? Eh... Sí, siempre, siempre le digo a las personas, vos lo sabés, lo que pasa es que no te acordás. Hay que buscarlo, hay que buscarlo adentro porque adentro tenemos toda la información. Y bueno, de eso se trata, el poder acompañar en ese proceso a las personas para que puedan encontrar eso que están buscando. Tal cual, bueno... Eh, que mandamos, porque nosotros fuimos compañeros de formación, le mandamos un saludo muy, pero muy grande a todos nuestros compañeros eh, que formaron eh, esta formación tan linda, las 249 en Axon, y también a nuestra maestra, que siempre, como Faber dice, ¿no? Maestra, que me encanta cómo lo pronuncia, a María Rosa, que, que es un ejemplo, yo siempre digo que esta coach que estoy siendo, tiene mucho de ella, el ejemplo que, que ella nos dio, y, y siempre, cada vez que tengo una situación difícil, voy a su recuerdo, ¿no? a sus palabras, a lo que ella nos transmitió, y me encantó que haya sido mi formadora. Comparto totalmente, eh, agradecido a la vida que me tocó como formadora, este, y transmitiendo tanta sabiduría desde la amorosidad. Siempre desde el amor, desde el dar absolutamente todo. La verdad que eh, fue, fue una, una experiencia maravillosa. Así que bueno, un saludo especial también para María Rosa. Para ella. y A mí me quedó esto que, que eh, qué posibilidad te abre y qué posibilidades te cierra. Esto que siempre ella dice, y ver en el otro la posibilidad. Siempre ver en el otro una posibilidad. Eso es maravilloso. Sí. Sí, eso es así. Y, y yo creo que eso lo tenemos que transportar hacia todas las cosas de la vida. Y esto es justamente lo que hacemos, lo que tratamos de hacer en este espacio, ¿no es cierto? Y si querés podemos ir arrancando con lo que nos traemos para esta semana, ¿no es cierto? Por Porque supuesto. Habíamos, habíamos este, planteado el tema de, de reflexionar en esta Semana Santa. Estamos en, en, en una Semana Santa este, que no es ni buena ni mala, como decimos siempre, ¿no cierto? Eh, es cierto? Una, es una semana distinta, distinta a la que estábamos acostumbrados, pero creo que está mucho más cerca de lo que debería ser una Semana Santa. Yo cuando era chico, hace muchísimos años, eh, todavía se conservaban las costumbres de la Semana Santa de reflexión, en casa, en familia, este, con mucho silencio, con algunas... Este, eh, acercamiento de, de, los, de, la, de los seres queridos y guardando mucho respeto y haciendo valoraciones, ¿no es cierto? Eso se, después poco a poco se fue perdiendo, pero creo que estaba en la esencia de la Semana Santa ese momento de recogimiento, de reflexión. Y hoy creo que estamos... Este, entonces, hoy te, depende de nosotros si va a ser este, una Semana Santa buena o mala, ¿no es cierto? Creo que cada uno puede ver el vaso medio lleno o medio vacío, como dije recién. Pero tiene que ser una semana que nos invite a, a la reflexión. Eh, tiene que ser una Semana Santa que sea transformadora. Y sobre todas las cosas, que sea concientizadora. Estamos en un momento increíble de la vida, un, de la humanidad entera, es un momento eh, donde nada va a ser igual después que termine esto, todo va a cambiar, absolutamente, y, este, y yo tengo la seguridad de que va a ser para bien, que es un salto evolutivo de la, de la humanidad misma, entonces creo que es, una, es una, un momento ideal, no es casual que sea esta pandemia, justamente en esta fecha, que es tan significativa para la humanidad, sobre todo para los cristianos, ¿no es cierto? Pero que nos invita a eso, al, al, a la muerte y la resurrección, a, a encontrar eso nuevo, a nacer de nuevo, a una nueva vida. Y yo creo que la humanidad tiene que darse cuenta, nos han dado la posibilidad de que nos demos cuenta, de que el virus somos nosotros, que tenemos que aprender a no a no perjudicar más al, al planeta, que no podemos eh, pasar haciendo eh, creyéndonos que somos los dueños del mundo. Somos Perfecto. invitados, somos invitados, estamos de paso y somos un virus que agrede a, su, a, a quien lo hospeda. Es terrible, somos realmente un virus. El virus eh, eh, invade y, este, y afecta a quien lo hospeda. Fíjate vos la, la, la comparación con lo que somos nosotros en este mundo donde no tomamos conciencia cómo perjudicamos con nuestro accionar todas las cosas. Entonces yo creo que es mira Mirá esto, de esto que dijiste, ¿no? Eh, pensando en la naturaleza. El virus este, afecta a quien lo hospeda. La naturaleza, el planeta Tierra nos está hospedando a nosotros. Y nosotros también la estamos afectando. Como eso, a, eso me a eso me refiero. Por eso digo, nosotros somos el virus que está, está destruyendo este mundo. Hemos visto, no, no sé, pero hace 30 días que estamos quietitos y el mundo se está regenerando a pasos aguantados. Tanto dinero se ha gastado en los grupos, se reunieron las organizaciones de todo el mundo para ver el calentamiento global, el cambio climático, todo lo que estaba pasando, y no se logró absolutamente nada. Y acá, en 30 días, la Tierra se está regenerando. Y nos, da, nos está seguramente dando una oportunidad de que podamos seguir viviendo en ella. Pero para eso vamos a tener que cambiar. Para eso vamos a tener que mejorar. Vamos a tener que entender que somos parte del todo, que somos uno con el todo. Porque lo que hacemos, nos hacemos a nosotros mismos. No podemos pasar por la vida. Hay una ley, una de las leyes herméticas, vienen de la época de los faraones, que es de causa y efecto. Cada causa tiene un efecto, y nosotros venimos hace años produciendo el efecto que hoy estamos viviendo. Entonces, este momento de reflexión que yo digo, es para redefinir las prioridades. ¿Dónde están las prioridades? Yo tengo, la, ya lo dije la semana pasada, el placer de vivir en la Argentina donde se priorizó la vida, la salud de las personas por sobre el dinero. El dinero se puede recuperar. Mientras haya vida y esperanza. Entonces, eh, ¿dónde está el dinero? ¿Dónde está la salud? Tan pisoteada en nuestro país, todo lo, lo que se lo que lo que no se ha invertido en salud, los sueldos de los médicos, el respeto hacia los médicos que, que están cumpliendo con la tarea, recién hoy lo podemos este, valorar. Entonces, esas son la, la, las prioridades que vamos a tener que, que redefinir. Y en lo personal también vamos a, a ver la prioridad que le damos nosotros a nuestra familia. Cuando estamos este, todos juntos, eh, cada uno en su mundo, con su celular, viviendo para afuera, hoy eh, tenemos, nos damos, este, a lo mejor podemos estar todos juntos en casa, pero no nos pasa a todos. Mi hija cumplió años el día 31 de marzo y fue la primera vez en 28 años que no le pude dar un abrazo. Entonces, ¿dónde está la familia de esos valores que no, los, que no nos damos cuenta y que, y que van, pa, vamos pasando por la vida sin eh, hacer esa reflexión? Este, seguramente va a poder, vamos a poder este, volver a encontrarnos y abrazarnos porque estamos haciendo ese, este esfuerzo para que en el próximo encuentro podremos estar todos, ojalá podamos estar todos. Entonces, eh, esas son las prioridades que tenemos que empezar a ver. Tenemos que, que, es el momento de ser más solidarios, de pensar más en los demás que en nosotros mismos. Hoy tengo que cuidarme y tengo que cuidar a todos. De eso depende. Entonces creo que... Eh, hay muchísimas cosas de reflexión en este momento, también de ser más espirituales, pero no me refiero a la religiosidad, al estar en la iglesia en Cado, rezando. Hablo de la espiritualidad, de saber que somos todo una energía que vivimos en un mar, que es el universo de energía, donde todos somos parte de esa energía cuántica que se mueve y que estamos co-creando esa realidad en la que todos vivimos. Entonces tenemos que empezar a entender eso, que somos parte de eso. Tenemos que vibrar en amor para que todo eh, sea mejor a nuestro alrededor. Este, y esas son las cosas que creo que en este momento de Semana Santa es ideal para reflexionar, para entender lo que somos, lo que vinimos a ser. Somos las, los seres pensantes en este mundo los que tenemos el libre albedrío de elegir qué es lo que queremos. Pero luego de superar esta pandemia, ¿no es cierto? Creo que, que tenemos que haber aprendido estas lecciones. Porque la vida es muy sabia y cuando no aprendemos la lección, la vida te la repite. Entonces, no podemos caer en el olvido. Tenemos que saber de que esta es una lección que tiene que grabarse afuera, a fuego en la, en la humanidad misma. Tiene que cambiar absolutamente todo. Tenemos que ser más grandes, más fuertes, más eh, inteligentes emocionalmente. Muchas cosas tenemos que cambiar. Esto es importante, lo... este cambio de uno, porque somos seres individuales, y como yo decía hoy en la presentación de, del magazine, eh, no importa quién determine de levantar eh, esta cuarentena o no, de, va a depender de nosotros el cuidarnos, el cuidar a nuestros seres queridos, el no usar un espacio necesario para dejar ese espacio libre en las calles, en los lugares, donde vamos a comprar, donde vamos a hacer cosas, los bancos, eh, dejar ese espacio para los que realmente lo necesitan usar. Eh, esto es ser solidario con el otro no ir a cada rato a un supermercado, no ir a cada rato al banco, es decir, armar algo una vez por semana y seguir cuidándonos, porque cuidar el espacio en común también va a depender de nosotros, no que nos prohíban o no nos prohíban salir. Que viene en un auto tres personas no es lo conveniente, porque después yo me bajo a un supermercado, porque yo me bajo y me encuentro con esas personas que vinieron tres juntas, eh, en un banco, entonces esto es la solidaridad con el otro y el respetar todo lo que nos han dado. Lo que vos decís, esto de la reflexión de Semana Santa, que justo haya caído en esta época, tan importante Jorge, porque une a la humanidad, no, no es solo de los católicos, los judíos también están en reflexión durante ellos todavía más que cuatro días, ¿no? Más, más, lo extienden más. Y este es el momento de reflexión de todo el mundo, ¿no? Tal cual. Eh, es así, cari Nosotros tenemos que entender que nosotros somos una bolilla de acero de un rulemán de una gran maquinaria. Si nosotros no cumplimos nuestra función de bolillita, que a lo mejor parece insignificante, Rompemos ese engranaje y rompemos la máquina entera. Entonces hoy tenemos que cumplir lo que nos toca. Hay muchos valientes que tienen que salir todos los días y yo los felicito y los admiro y, y va todas mis bendiciones para esas personas que tienen que salir todos los días a poner el cuerpo. Pero los que no nos podemos quedar hoy, tenemos que quedarnos dentro. Por respeto, por solidaridad, porque tenemos que cumplir la parte que nos toca a nosotros. Y con esto voy a enganchar con, lo, con la parte económica, ¿no es cierto? Porque no, lo nuestro es un espacio de educación financiera, que siempre hablamos del dinero. Y creo que acá hay una gran parte. En cuanto a lo económico, la gente se está preguntando cuánto va a estar el dólar cuando esto termine. Y eso tenemos que, que, que des, des, despreocuparnos. Yo no sé a cuánto va a estar, lo que sí sé es que nada, nada va a ser igual y que todo va a cambiar. Y es probable que cambie también la moneda y que cambie el poder. Y es muy probable que el dólar eh, no sea la moneda más fuerte y que cambie todo el orden mundial. Es muy probable porque son las tendencias, es lo que se espera para esta nueva era. Y el mundo va a ir cambiando hacia eso. Entonces hoy no nos preocupemos por el dinero porque no sabemos en qué mundo vamos a vivir cuando esto termine. Porque va cambiando, va cambiando, y hoy va cambiando a pasos acelerados. Las escuelas tenían proyectos de hacer algo de, de educación a través de la, de, la, de la tecnología. Eran proyectos a seis años, y hoy lo tuvieron que hacer en seis días. Lo tuvieron que incorporar. Entonces el, el mundo va volando ha cambiado su vibración, todo va mucho más rápido, hay que acelerar los pasos. Entonces no nos preocupemos por las cosas que no podemos manejar, eso está fuera de nuestro alcance, Ocupémonos no de lo que nosotros podemos ocuparnos. Entonces como, como individuos tenemos que ocuparnos de aprender, Podemos distraernos, ver series, está buenísimo, recital, está todo esto para que nos distraigamos, pero vamos a ocuparnos de aprender nuevas herramientas, saber hacia dónde va el mundo, saber que el trabajo que hoy se conoce en esta era de la industria se está terminando, estamos siendo reemplazados por máquinas, en todos, en todos los sentidos, los bancos van a dejar de ser lo que es, porque la banca electrónica lo va a superar, se va a ir, va a ir mutando, va a ir cambiando absolutamente todo. Las telefónicas van a desaparecer. Y nosotros decimos los teléfonos, no, los teléfonos no, las telefónicas como empresa de servicio, porque las aplicaciones van a ir reemplazándolas, las tiendas, los negocios van a ir desapareciendo, porque la gente se conecta en forma eh, virtual. Por eso es que están creciendo las, la, las empresas de multinivel, las que comercializan en forma directa. Porque la tecnología lo permite. La tecnología es, eh, es uno de la, de los trabajos que, que en esta época va a cobrar mayor valor y más crecimiento. Si alguno está en, una, en, una, en un negocio te, de tecnología, tiene que apostar ahí y seguir adquiriendo capacidades porque está el futuro. Entonces, esas son las cosas que ahora que tenemos tiempo tenemos que ocuparnos. Dice, no, a mí me gana, yo no sé manejar, no, yo al cajero no lo sé manejar. Adaptate, adaptate porque lo vas a tener que hacer. Entonces, es el momento de que nos ocupemos de capacitarnos, de enfrentar el mundo de otra manera, porque el miedo nos lleva a esperar que vuelva el trabajo tal cual estaba, para ir a cobrar nuestro sueldo y poder este, cambiar nuestro tiempo por dinero. Eso era en la era industrial y la era industrial se terminó. Estamos en un nuevo modelo, tenemos que adquirir capacidades, tenemos que adquirir talento, desarrollar el talento que trajimos, hacer lo que amamos, y eso no es trabajo cuando estamos haciendo, tenemos que ser los mejores. Entonces eso en lo personal. Y en lo, en, lo, en lo grupal, en lo que hace nuestro país, yo felicito estas, estas medidas que se tomaron pero también vamos a tener que acompañar muchísimo estas medidas. Tenemos que, eh, tenemos que lograr que el, que el empresariado tenga una cápsula del tiempo, digamos, algo así, para que pueda enfrentar esta crisis, para que los empresarios puedan enfrentar, que puedan tomar créditos a muy largo plazo, con muy bajo interés, con muchos beneficios impositivos, todas las ayudas que podamos hacerle a los empresarios que hoy están soportando el cierre de sus empresas, pagando los sueldos, como debe ser. Porque hoy tenemos que pagar los sueldos para que la gente se pueda quedar en sus casas. Hay gente que vive al día, esa gente tendrá que aprender a manejar sus finanzas para poder hacer sus, sus ahorros, para, tener, eh, para no tener esto que si se termina un día el trabajo, eh, no sobreviva pero el empresariado también tenemos que conservarlo. Entonces hoy el gobierno va a tener que ver dónde ajustar. Yo vi medidas nuevas con el tema de los planes, que se le va a exigir el, la contraprestación a través de un trabajo, me parece perfecto, pero también habría que retocar a dónde estamos invirtiendo. Creo que el costo que tenemos como Estado es, es, es increíble. Es increíble el costo de funcionamiento que tiene el Estado. Entonces va a haber que rever eso. Y poner más plata en salud, en educación. No puede ser de que los médicos cobren lo que cobran. Hoy lo valoramos. Entonces es un momento de que también las autoridades, la gente de la política, los que están ocupándose de esto, puedan tomar todas estas, estas referencias para que este mundo sea distinto y que sea mejor. No podemos pasar. Este, eh, yo estuve escuchando mucho todos esto, estos días, este, pasa en toda Latinoamérica, nosotros tendríamos recursos para que el gobierno pueda eh, sostener esta crisis. Pero en Sudamérica no ocurre porque, porque la corrupción no lo permite. Tenemos mucho dinero distraído en corrupción y eso no puede pasar. No puede pasar. Los países como Japón, que se levantaron del tsunami en, en menos de un año, fueron otra vez, hace cuenta de que no pasó nada, fueron porque no existe la corrupción. Entonces ¿En tenemos, tenemos que hacer todas estas reflexiones. Y yo los invito en este momento a que, a que podamos este, entender también desde la parte económica que el dinero no lo es todo. Tenemos que ser ricos, tenemos que tener riqueza, y el, la riqueza no pasa por el dinero. El dinero no puede ser el primer valor en la vida. Hay muchos valores por encima del dinero. Que el dinero es necesario y que es un bien de cambio en este mundo que vivimos hoy, así como lo conocemos, es cierto. Pero esto también va a cambiar por una evolución de la misma humanidad. Así que bueno, yo quería invitar a esto, ¿no es cierto? A poder reflexionar sobre todos estos temas y entender de que la parte económica la vamos a superar. Como siempre se superó. Ciudades, eh, países que quedaron devastados con guerras, con epidemias, con todo y siempre se recuperaron y yo calculo que esto no va a ser tan largo, por lo que se dice va a ser corto y pronto estaremos será un recuerdo, pero si no cambiamos la vida nos va a repetir la lección. Tal cual, va a depender de cada uno de nosotros absorber este aprendizaje, ¿no? Y llevarlo en ah. práctica después de salir de esta pandemia. Así es, Cari, así que bueno un momento de reflexión, un momento ideal de recogimiento, de juntarnos, de estar todos en casa, no podemos salir, así que bueno, abrazarnos con los que nos tocó la, la cuarentena, y este y ya van a venir los tiempos de poder reencontrarnos y volver a abrazarnos como siempre. Tal cual. Jorge, te mando un abrazo muy muy grande, vamos a estar en contacto, pero felices Pascua, ¿sí? Gracias, gracias Cari, un gran abrazo para vos y un saludo muy especial para, para toda la audiencia. Gracias. Jorge Bume desde Entre Ríos a Pinamar, ya venimos, estás en la tarde del magazine. ¿sí?